A ver, bueno, pues tampoco estoy tan feo. Un poco despeinado, pero... ¿Qué tal, señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. De domingo acabo de bajarme del AVE, que hoy tocaba un Barcelona-Madrid, para dar una charla de estas de GoPro en FNAC, hablando un poco de aventuras y todo esto. Bueno, total, que normalmente cuando estoy en las 3 horas en el tren, me gusta o bien dormir o bien ponerme a montar el vídeo que toca subir ese día. Y el vídeo que tengo que subir ahora mismo, lo grabamos el viernes por la noche de madrugada. Y cuando estaba mirando el vídeo digo... Esto se va a titular Tres pringaos en una flagoneta. Y de repente digo, coño, en este canal que siempre hablamos de emprendimiento y de motivación y de deporte y de objetivos, como título igual es un poco bajonera. Lo que vais a ver son tres pringaos. Zugasti, Olivilla y San Juan, en una furgoneta, el viernes por la noche de madrugada mientras todo el mundo está de fiesta, divirtiéndose y pasándolo bien y nosotros yendo a menos dos, a menos tres, a menos 1, a 3 grados a subir escaleras y hacer pretemporada. Entonces de repente he pensado, hostia, ¿no podríamos encontrar un título que motivara un poco más? Aunque la cosa sea de tres pringados en una furgoneta? y de repente he pensado, coño, hostia, quien algo quiere... Algo le cuesta. Este año hay que entrenar fuerte, hay que ponerse muy duro, hay que estar a tope para cuando vengan las carreras y si no te permite el horario de oficina, del curro, eh, en fin, las horas que tienes para llegar a todo, pues a veces el viernes por la noche, mientras tus amigos salen a divertirse, a ti te toca sacrificarte e ir a darle duro. ¿Que jode y que escuece? Pues sí, pero si es por un motivo, si tienes ganas y si te sale de aquí, si te sale de aquí y, y, y, y de ahí también, pues hay que darle, ¿no? Y además con unas risas. Que ya salir el lady, ¿viste? Oye, chavales, ¿qué digo yo. Es que tapo, estoy tapando todo ahí. ¿eh? No te estoy metiendo mano, eh. Es que yendo en una furgoneta de nueve plazas, ¿qué cojones hacemos? yendo los tres aquí adelante por Cogiendo corto, corto. temperatura, ¿no? <risa> nos espera una buena. Pero esta es una falsa esperanza, porque ahora saldremos del coche a menos dos grados, ¿Y tú a, la la, no, pues, me a, a las 22 y 57 de un viernes por la noche, a menos dos grados, los pitágoras del grupo se van a, ahí, a, a las aguas, a hacer escaleras. No, lo fuerte es que el pitágoras mayor, que es él, eh, ha hecho remia de rodillo el cabrón, ¿sabes? Les estoy, les estoy ganando ventaja. Les o sea, estoy... Olivia y Zugasti trabajando en un shooting de manga corta a... a <risa> el, de locos, el otro rodillacos, y ahora hay que cumplir, tío. Se enoja en la cámara, ¿sabes? Ahí se sí, enfoca y sí. enfoca, tío. La es la es el frío de, de eso. No, a <risa> <risa> oh, bueno, escuchar a la foto rápida que volvemos sí. a correr. <risa> <de> para arriba. No sé qué para el otro ni <risa> ah, nada, no, chavalotes, ya estamos aquí. Everything is ready for the for the for the big fight. ¿Tú hasti, todo listo? Estoy realidad con el reloj, no ¿Está, sé cómo va. Estás peleado. No sé cómo va el reloj. Peleado, peleado, como el que tengo aquí colgado. Olivilla, ¿qué pasa? Dale duro, eh. Vamos ¿Te has a ¿Hacer una? O no? Nunca, nunca. Unas ¿No? escalerillas que al menos vamos a hacer un par de horas hasta la. Pues dos horas, mira. Tío, dos horas son las doce y pico de la noche. eh. ¿Qué coño? Las doce no, y, no, y pico son una. a la una. Me va a matar a mi mujer. Eh, espera, que no sé cómo va. <risa> rabiadísimo. <risa> Buena pinta, ¿no? Uf, parecemos tres ladrones, pero... <risa> ni de guante blanco ni de hostias, de los malos, ¿no? Bueno, ¿Qué ha pasado con el coche ha flipado. <risa> son normales, a, la otra, a la noche. <risa> guante verde, ¿no? Hostia santa. Uno con la capucha, el otro que parece Woody Allen de joven. Pero tú mira. Y yo mira, con mira, la cámara, ¿sabes? Nos vas te doy el de la araña para subir escalera. <risa> <risa> mira, mira, mira. Spiderman. Soy mira, Spiderman. Mira. Spider. Perros locos, no nos han olido, ¿no? Pues no tenéis mala pinta subiendo, ¿eh? Hostia, yo no, cal, me no, tengo no. que pegar el sprint para llegar antes que vosotros y estoy sacando tripa, uh uy, venga, venga para arriba me han tocado el culo y todo al pasar míralos, míralos estoy orgullosa de vosotros, chavales pudiendo estar en un polígono vendiendo droga y, <ríe> y estáis aquí y estáis aquí, vamos levantando el país, tío Oye, para ir a entrenar a estas horas, ¿hay que hacerse autónomo antes o no? O se puede ser freelance. Freelance también, ¿no? Autónomo es <ríe> pero sinónimo, no. Bueno, pero autónomo es la spanish y freelance es como más americano, ¿no? Es como soy freelance. Ah, ¿qué trabajas? ¿En Silicon Valley? No, en la Casa de Valentía, Ah, vale. Aquí plano planos recursos buenos. Lo bueno es que ahora no tengo que hablar por la cámara, ¿sabes? Que <risa> ¿Qué te recuerda a esto? Es sí, a meter rueda. ¿Sabes la cena de congelados de frío andando? Chavales, vamos, ¿cuál es la quinta ya? Sexta, no, cuarta. ¿Qué? <ríe> <ríe> Hostia puta. A ver, Pitágoras. <ríe> uno cuarta, el otro quinta, el otro sexta. Y, y lo bueno es que quizá vamos por la séptima, ¿sabes? Y no lo sabemos. Por eso entrenamos bien, porque como nos descontamos, por si acaso la volvemos a hacer. Chavales, llevo aquí una petada de motor que flipa. Siguiendo a estas dos gacelillas, el uno que tiene más cuádriceps, que la pata de un elefante y el otro que va detrás dice, venga, tira, tira, tira. Pues venga, pues vamos para allá. que no quiere la cosa, 1 y 19 de la madrugada Chavales, ¿qué? ¿Hacemos la sitcom de los tres pringados en una furgoneta o qué? <risa> ah, y espérate, que lo peor de todo es que eso era el segundo día que íbamos a hacer ese entreno Pero es que el día antes ya habíamos ido Y el San Juan es tan tonto que además de ir fue con pantalón corto ¡Jabalí! ¿Qué jabalí? ¡Dios, que me caigo, gallo! ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿Tú se la pendiente que tiene esto, chalao? Hostia, de dos en dos, chaval. Mira, estamos haciendo la segunda vuelta. Y os tengo que decir que en la primera tenía frío. Se me ha pasado el frío y aquí con el casco, ¿sabes? Dándole Yo... para arriba, tengo las patas quemando. 500 escaleras, la madre que no, me no me pidas calidad de imagen, que eso estaba tan vertical que casi me caigo para atrás, he dicho. Hostia, chaval. ¿Y esto cuánto? ¿Dos horas, no? Sí. Uh. Pero dos horas porque es el primer día, ¿eh? No me vas a reventar, ¿sabes? O sea, después, mañana no voy a poder andar, ya te lo digo ahora. Mira, no me llores, tío. No soy Rappel, pero ya te digo que mañana no podré andar. No me la llores, tía. que eres el hombre orquesta de la casa, tío. Eh, pero te digo una cosa, ¿eh? Pantalón corto. Como un jabato, chaval. Uh, oh, la puta. No me extraña que tengas estos jamones. Hostia, con esto... Pero gallo, pero gallo, bien, en bien. vez de abrirte de patas, que ¿Eh? haces menos fuerza, ¿Eh? endíñale así. ¿Cómo? Recto. Ah, vale. Que ah. notes te des el cuadrices guapo. Mira, ¿Sabes? Así andaba John Cleese, ¿sabes? El de Monty Python andaba así. Igual es que estaba haciendo escaleras. No he tenido la cinta del pulsómetro, pero lo llevo cargado al jabalí hoy. La puta. Si es que voy cargado hasta de pecho. Lo que no sabe. Es que le metí una garrafa de 5 litros de agua, detrás. Uh, claro, además el tío me da la mochila y me dice, llévala tú. digo, voy más cargado de pecho que un auregón. Aquí es donde se nota que cuando tenía 25 años me fumaba un paquete de tabaco, ¿sabes? El puto tabaco. Ay, pues no, era tonto yo. ¡Ay! Uh, ¡Ay! ¡500 escaleras, jabalí! Uh, uy. Mira, hasta el perro se queja.